Evolución geológica de las Islas Canarias Isla de Tenerife Miocena superior Hace 10 millones de años existía un gran edificio volcánico en lo que hoy es la parte central de la isla. Se cree que este gran volcán en escudo pudo alcanzar más de 2.500 metros de altura. Hace 8 millones de años la actividad eruptiva se detiene en la parte central y se desplaza a los flancos del volcán submarino, generando en superficie, los volcanes de Anaga y Teno. Mientras las erupciones continúan en Anaga y Teno, en el edificio central comenzará un largo periodo erosivo. Al detenerse las erupciones en Anaga y Teno, los agentes erosivos comienzan a desmantelar estas estructuras volcánicas. Este ciclo erosivo duró aproximadamente 3 millones de años. El edificio central, en cambio, estuvo 5 millones de años sin actividad, y hoy solo quedan restos en la zona de Roque del Conde. Plioceno. Hace 3 millones de años, Comenzaron erupciones en la zona central. Surgieron varios volcanes que se superpusieron entre sí, formando una gran estructura. Sucesivas erupciones, aumentaron la altura de este gran estrato volcán, el edificio volcánico Cañadas. Pleistoceno Hace un millón de años, se inició la construcción de la cordillera dorsal. El magma, expulsado a través de grandes fisuras se fue acumulando hasta crear una gran estructura a dos aguas, uniendo la zona central con el macizo de Anaga. Esta dorsal sufrió dos grandes deslizamientos, que crearon a ambos lados los valles de la Orotava y de Guimar. El edificio volcánico Cañadas, continuó aumentando su tamaño. Se calcula, que llegó a tener casi 3.000 metros de altura. Hace 180.000 años, movimientos sísmicos y erupciones explosivas, hacen que la parte alta del edificio colapse, formando una gran caldera. La parte norte de la caldera se derrumbó, deslizando hacia el mar, gran cantidad de rocas. Las coladas de lava que continuaron, fueron rellenando esta gran depresión. 40.000 años tardaría en rellenarse la caldera. En su interior comenzaría a formarse un volcán anidado, el Teide. Hace 30.000 años, el Teide alcanzó su máxima altura. La actividad eruptiva se traslada entonces, a uno de sus flancos, formando el pico viejo. También surgen cráteres alineados, siguiendo un sistema de fisuras, a lo largo de las dorsales de la isla dejando en la superficie, conos volcánicos y domos, que aún pueden verse hoy en día. Holoceno El complejo Tey de Pico Viejo, junto con la cordillera dorsal, son las zonas más activas de la isla, durante el Holoceno. Desde el siglo XIV, hay registros que hacen referencia a erupciones. La última erupción registrada, fue la del volcán Chingero, en noviembre de 1909.